¿Se escucha bien? Espera. Hay que probar si se escucha bien. Porque si no se escucha bien. Es que vos tenés la voz. Bueno, ahora Muy conmigo. quedita. No, no, no. Mm. Ah. Ahí está, avisando. No ¿Estás, venir, ¿Estás en wifi? No quiere venir nadie. ¿Estás conectado? ¿Mm? Ah, oh, patito. Ani. Kozlovski. Ah, yo tengo un compañero... Tenía un compañero de trabajo ¿Sí? que era... Rochi. El Patito, polaco, el polaco. Kozlowski, Patito Kozlowski. Patito Koslowski. Sí. Ajá. El polaco, Martín, oh, es polaco, supongo. Martín. Hola, Martín Grosso Martín. Eh, Joana Isabel Fernández, Vero Mentasti, Vero, siempre ahí, Vero, muy bien. Mi Arias, claro. Audiomedia. Ah, pues, Para Polaco. Y porque... Sí, sí, este compañero mío. Señores, eh, mira, el señor está ahí. Hola, sí. ¿qué tal tanto tiempo? Hola Martín. Gustavo. Ah, hola Gustavo. Ajelén. Maru. Romina. Bien. ¿Se, hola, ¿se escucha bien? ¿Se escucha todo bien? <ríe> Tanto tiempo dice Gustavo. Diña, Diña. ¡Diña! Más. La Moni. Hola Romi. María Daniela. Ah, mira qué mezcla. ¿Y estás en Argentina? ¿Qué haces en Argentina? ¿Se escucha, ¿Escuchan bien la voz de Ale que habla muy bajito? Se escucha perfecto. Bueno, perfecto. Bárbaro, bárbaro. bárbaro. bueno. Bueno, entonces podemos empezar. Eh, ¿vos acá, tengo, vas a... acá tengo todas las preguntas que, sí. que me estuvieron haciendo. ¿Vos vas a contestar las preguntas que te hicieron? A mí también sí. me hicieron preguntas y después también vamos a ir contestando las que, las que aparezcan acá. A lo mejor las que Ale conteste ahora son las que justamente mm. vos tenés en mente con, preguntar. Me quiero matar, estoy en Argentina ¿En dónde? En Argentina ¿Y pero por qué? y Porque la abuela es inglesa y el, el papá ah, es polaco Ah, la chica Bueno, podés venir, tenés Supongo que tendrás el pasaporte Perfecto, dini, perfecto Bueno Hola, flora Hernández también entró Bueno, perfecto Bueno, ¿podemos empezar? Sí ¿Vamos a empezar? Avisen ustedes Les damos unos minutitos Están avisando por Twitter, hicieron retweet Yo hice un tweet recién Y si no, avisen por, por Instagram también espera que me estás tapando ¿Qué te estoy tapando? A Tulu. A Ay, mi pelo. Eh. Ah, bueno, acá a... Gustavo pregunta, el primer ministro tiene una factura para ahora en contra. <risa> <risa> bueno, el primer ministro va el preso. Probablemente. Pero no, no seas muy no, determinante no, no, bueno. con tus declaraciones porque si la gente sigue, a veces si lo toma al pie de la letra. Y pero no es... pie, está en los titulares de hoy. Bueno. El primer ministro, si sigue en su postura de estar en contra del Parlamento, que, que dictaminó que no puede haber salida del, de la Unión Europea sin un acuerdo, eh, va a ir preso, porque está, rompe, está eh, ¿cómo se dice? rompiendo la ley, ¿cómo se dice? Breaking the law. Sí, más, <risa> <risa> bueno, pero empecemos, empecemos como, bueno, sí, vamos como a hay ver, que empezar. Vamos a ver, entonces acá, Cynthia Schlieper pregunta, explica lo que puedas. Bueno, eso va a ocurrir durante toda esta charla. Eh, R. Bockner pregunta si sabe, si sabe si va a ocurrir realmente el Brexit? Bueno, no, nadie lo sabe A, a esta altura del partido No lo podemos saber porque eh, Si hace tres años que se hizo el referéndum Y todavía no se pudo salir Es porque obviamente es muy complicado Y, y no es tan fácil como todo lo que prometían Y, y lo que decían Los, los, los acólitos de, de Libers Así que eh, no, no lo sabemos todavía ¿no? sabemos qué va a pasar, puede pasar cualquier cosa y no sabemos qué va a pasar. Eh, Lucas Aput pregunta qué pasó con el Parlamento, sigue suspendido. No está suspendido todo, todavía, pero el primer ministro lo suspendió haciendo uso de, de su prerrogativa, que si bien es este. Es es, legal. Es legal, digamos, pero no es este, lo que correspondía hacer. Porque normalmente todos los años se puede suspender el Parlamento por un par de semanas. Y entonces, este porque porque cuando se inaugura una nueva sesión, la reina da el discurso y, y dice todo lo que se va a tratar durante el año, etcétera Pero usualmente es por dos semanas y es cuando en situaciones normales, ¿no? cuando hay que decidir el futuro del país, qué va a pasar con, el, con todo el país en, en, en los próximos 100 años. Pero explica por qué ¿No? él decidió suspender el parlamento. Bueno, él decidió suponer el Parlamento porque el Parlamento ya estaba diciendo que iban a sacar una ley para evitar que, que el Reino Unido se vaya de la Unión Europea sin ningún acuerdo, o sea, pegando un portazo, eh, y, él, y él lo que quiere es que el Reino Unido se vaya de la Unión Europea pegando un portazo. Entonces, para tratar de evitarlo, hizo eso, pero le salió mal, porque, primero porque... Lo, él, lo había, él aunque estaba diciendo que no iba a pasar eso y todos sus ministros estaban diciendo que no iba a pasar eso eh, lo tenía planeado desde mediados de agosto entonces eh, incluso cuando fueron a ver a la reina en principio fue, era en secreto pero no sé cómo fue que se, se descubrió todo ¿no? entonces y lo que él pensaba hacer era no decir que iba a suspender el parlamento hasta la semana que viene en cuyo caso ya a los parlamentarios no le quedaba tiempo para tratar de sacar una ley. ¿no? Pero como todo se supo, entonces el parlamento la semana pasada, o sea, esta semana, semana? le acaba de terminar, días hábiles, eh, en modo expreso sacó la ley que eh, hace que Boris Johnson, el primer ministro, tenga que ir a, a pedir una extensión para, para el Brexit. Hasta enero. Hasta, supuestamente, es el 31 de enero, depende de lo que quiera también aceptar la Unión Europea. Pero vamos a, a, a los origen oficiales. Sí, bueno, un, te pero si no, bueno, de... pero, bueno. sino, no bueno. puedo contestar todo. Bueno. Eh, Leandro Lea pregunta, ¿Hay posibilidad que al instalarse una frontera física entre las Irlandas vuelva el IRA? O sea, el, el ejército revolucionario... Irish Revolutionary Army. Sí, el ejército revolucionario irlandés. La, la verdad es que yo no sé mucho de ese tema porque... El acuerdo de, de... ¿Cómo es? Good Friday es... Eh, Tony, um, ¿El que hizo Tony Blair? Sí, pero Good sí. Friday es... ¿Qué es, que es en español? Es... Eh, Viernes, Santo, Viernes Santo. De Viernes Santo se hizo en 1998, yo todavía no vivía acá, no estoy muy al tanto de qué se trataba, pero básicamente fue que al haber una, no haber una frontera física entre las dos Irlandas, es como que todo está tranquilo y no hay problemas. Pero... O sea, efectivamente, si, si llegan a poner una frontera dura, o sea que haya controles de migraciones, controles de, de, de aduana, etcétera, etcétera, sí es posible que, que vuelvan los problemas y ese y ese justamente es el motivo por el que no se puede hacer un una eh, patita, bueno después después lo hablamos eso ahora como estamos con lo del Brexit vemos cómo hacemos pero después después si querés lo lo vemos eh, ¿qué está viendo? Bueno, pero el problema de las dos Irlandas. Ah, claro. Entonces, justamente ese es el problema. Ese es el problema porque el Brexit no se puede implementar, es imposible implementar el Brexit. Bueno, pero hay que es explicar... Porque, bueno, lo voy a explicar. El problema es que eh, Irlanda, República de Irlanda, es un país independiente del Reino Unido y está en la Unión Europea. Y no se va a ir porque no tiene nada que ver con... O sea, si bien tiene muchos lazos con Inglaterra y con el Reino Unido, no se va a ir porque ellos no se quieren ir. Irlanda del Norte es parte del Reino Unido, y por aunque todos en el referéndum Irlanda del Norte tuvo una mayoría de votar para quedarse, pero bueno, siendo parte del Reino Unido se tendría que ir. Entonces, una isla que es Irlanda, que en la parte norte está en la Unión Europea y la parte sur no está en la Unión Europea, tiene que tener una frontera, porque si no, es, seguís estando en la Unión Europea, porque la gente puede pasar sin ningún problema, porque se puede eh, pasar mercadería sin problema, etcétera etcétera Entonces ese es el problema... Eh, con Irlanda, y si pon, se vuelven a poner una frontera, que es la única manera de que el Reino Unido esté fuera de la, de la Unión Europea, entonces va a haber problemas, va a haber problemas, y lo que eventualmente terminaría siendo una unificación de las dos Irlandas, y Irlanda del Norte no siendo más parte del Reino Unido, posiblemente. Ah, bueno, más to the point, mi amor, porque si no, sí. lo que más les interesa mucho a las personas por lo que vi, son las preguntas que tienen que ver con ellos como turistas, bueno, yo estoy haciendo... Siendo... La... Bueno, algunas okay. preguntas hay de eso, otras no. Bueno. Eh, bueno. Verónica Galante pregunta ¿Cómo se divide el apoyo o rechazo por clases sociales y por grupos de edad? Bueno, en, según el referéndum original de 2016, eh, o sea, hay una tendencia, ¿no? Porque no, no es blanco y negro totalmente, pero hay una tendencia que lo, la gente mayor votó por irse, la gente más joven votó por quedarse, y normalmente las clases más bajas o la gente con menos recursos votó por irse y la gente más con este, más, mejor, mejor bienestar votó por quedarse. Eh, normalmente las grandes ciudades votaron por quedarse, los, los, los lugares más rurales y ciudades más chicas eh, votaron por irse. E eso es uno de los motivos por lo que ahora se dice que tres años después eh, simplemente por el hecho de que la gente más grande se murió y hay un montón de gente nueva, más joven, que puede, puede votar ahora porque ya tiene la edad para votar, hay una tendencia más a quedarse y, y que en cierta manera es injusto que la gente que es mayor y que se va a morir dentro de poco también haya votado irse y haya, eh, como se dice, bloqueado a todos los más jóvenes todos los beneficios de la Unión Europea. Pero bueno, eso es. Lo que se dice. DIDEG 86 dice: ¿Hay alguna posibilidad de evitar el Brexit definitivamente? Sí, por supuesto, porque, o sea, ya, ya salió, la, ya hace creo que casi dos años, la Corte Europea de, dictaminó que si simplemente necesitan, este eh, no, no necesitan autorización de la Unión Europea para decidir quedarse, simplemente hay que revocar el artículo 50, que es el artículo que se invoca para decir, bueno, nos vamos, hay que revocar la ley que, que aprobó esa salida y ya están y listo. Se quedan para siempre, o hasta que haya otra vez alguien que, que se le ocurra. <risa> no. Pero, así que bueno, eh, sí, sí, poder se puede, pero tiene que haber la voluntad de que el Parlamento decida hacerlo. Uh -huh. que No creo que, que lo decida hacer directamente sin otro referéndum antes, porque sería, en cierta forma, estar no saber exactamente qué es lo que la gente quiere o, o si ya se hizo un referéndum antes, habría que hacer otro para para cancelar el artículo 50. Eh, un papá viajero dice, hay vida después del Brexit duro. Nada se compara con Argentina, pero bueno, sí, ¿qué sé yo? seguirá la vida seguirá. no, no no vamos a ir, pero lo más posible que pase es que Escocia se vaya al Reino Unido, que Irlanda se unifique con, Irlanda, con la República de Irlanda y también se vaya al Reino Unido. O Así sea que solo, solo que Inglaterra. Y que Inglaterra y Gales. Gales, posiblemente, porque Gales no se va a independizar porque se mueren de hambre. Y, y bueno y nosotros no vamos a morir de hambre, y tenemos los también, precios en sí, a, la, a las pero, nubes, bueno, pero bueno. No sé. Bueno, Elisa Castaneda, 1814, Justamente hace una pregunta más turística y dice si van a bajar los precios de los hoteles después del Brexit. Eh, bueno, si ocurre el Brexit posiblemente sí porque lo que va a bajar es la libra con respecto al dólar. Entonces eh, entonces sí, al, normalmente como en Argentina todo es en dólares y, y lo que importa para comprar algo son los dólares, al estar la libra más barata frente al dólar posiblemente sí bajen los precios de los hoteles. No porque bajen de por sí, sino porque porque la libra va a estar más barata. Eh, Clary Herman dice, ¿podrías explicar la cuestión del cierre del parlamento y si va a pasar o no? Eh, bueno, ya hablé un poco de eso. Eh, aparentemente sí va a pasar ahora, el, eh, creo que el, el lunes o el martes. Pero digamos que para, para, el, este, para el primer ministro ya es tarde, porque lo que él quería evitar... Con el cierre del parlamento era que se vote la ley de, de pedir una extensión a la Unión Europea, y eso ya se votó y ya se aprobó, así que falta, lo único que falta es el, el, Consentimiento de la el reina. check de la reina, que en teoría tendría que hacerlo, pero bueno, vamos a ver qué pasa el lunes, eso tiene que pasar el lunes. Eh, ¿Qué cambiaría si llaman a elecciones generales? ¿No es mejor llamar a un segundo referéndum? Sí, yo, yo que particularmente creo que sería mejor llamar a un segundo referéndum ahora, el 15 de octubre, y, y listo, se decide por fin y se termina todo. Por quedarse o por irnos a la mierda, pero se decide. Eh, pero bueno, no sé, quizá va, hay alguna posibilidad que ocurra, pero bueno, el primer ministro está llamando a elecciones, pero no lo dejan. No le quieren hacer dejar eh, las elecciones porque si el primer metro llama elecciones el 15 de octubre, para el 15 de octubre, y llega a ganar, no va a ganar ningún partido político, va a ganar directamente. Necesitan tener la mayoría de los, de los votos, o sea, más del 50% de, de los votos, y ningún partido político en este momento va a conseguir eso. Pero si, si el, el partido de los conservadores con Boris Johnson se alía con el partido de Brexit podrían llegar a tener una mayoría y formar un gobierno. Y si hacen eso van a revocar, el, van a ir, dar marcha atrás. Si tienen la mayoría van a poder dar marcha atrás con la ley de ir a pedir una exención al, a la Unión Europea. Y eso es lo que no quieren que pase. Y por eso la oposición ahora no le está permitiendo llamar. que llamara elecciones. Porque no quiere que, o sea, aunque exista una mínima posibilidad de que ganen, no quiere que, que eso pase porque daría vuelta a todo y nos iríamos de la Unión Europea dando un portazo el 31 de octubre. Eh, Vero Castignani llama, ¿será fácil encontrar empleo como europeo luego? Mirá, si, si vos no estás acá en el momento que ocurre el Brexit, eh, sí, va a ser difícil porque vas a tener que hacer igual que como si tuvieras nada más que pasaporte argentino. O sea, tratar de que alguien una empresa te contrate antes de, de venir, por, por lo menos como son las leyes ahora, no sé si eso ocurre, no sé, supongo que cambiarán las leyes de inmigraciones y si habrá otra manera. Yo supongo que para los europeos... Por ahí, no sé, no le, no le requerirán tener visa de algo. Sí, pero para mejor... trabajar sí. Bueno, sí, pueden sí. Para trabajar y van a tener que tener Pero visa. no van a ser a lo mejor tan inflexibles como pueden llegar a ser. No, a ser no sé. No no porque va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Sí. Porque va a ser lo mismo para los británicos bueno, no se que, sea, que sea, quieran ]se trabajar ese en Europa. Claro, eso todavía no existe claro. y muy poco se habló del tema. Así que no se sabe. Eso pero, es lo que menos se habla. Pero definitivamente no va a ser como ahora que venís y ya está. No tenés que hacer nada. Te conseguís un trabajo y ya está. Ah, este es importante. Acá dice ese y dice... Los comunitarios con contrato de trabajo en UK, pero sin residencia, ¿tendrían que irse? Gracias. En realidad, los comunitarios que ya están acá trabajando, sí, la tienen la residencia. Tienen que hacer un trámite muy simple, que se hace con una aplicación en el celular y, y el pasaporte, y ya está. No es un problema ese. O sea, por las leyes europeas, si vos estás trabajando acá, estás residiendo. Listo. Entonces, no... Eh, no sería un problema para los que ya están. Cualquiera que venga después de que haya un Brexit, es otra historia. Y se sabrá en el momento que haya un Brexit. Por eso si, si alguien está con intenciones de venir, que venga ya. Porque si el 31 de, de octubre nos vamos, entonces ya va a ser muy tarde. Si alguien quiere venir, viene ya, hace un trámite que se llama Press Settle, y ya está. Eh, Flopag dice, ¿cuán importante y qué reacción hubo por parte de la gente para la suspensión del Parlamento? Bueno, fue bastante, bastante fuerte y todo el mundo estaba bastante indignado, eh, básicamente diciendo que, que el primer ministro violó la constitución, que no, no, no es un demócrata, se olvidó de la democracia, etcétera, etcétera, etcétera, por tratar de que el Parlamento no le vote una ley que a él no le gustaba. Bueno, es que en realidad suspender el Parlamento, como dijimos, es una herramienta legal, constitucional. Sí, Lo que sí, pasa sí, es que pero, la práctica obviamente no, no se, se ve se puede como hacer en legal, un no se no, ve no, democrática. No se hace para ¿Sí? para impedirle al Parlamento que haga, se hace en los momentos que corresponde para luego inaugurar una sesión nueva de, del Parlamento. Claro, no no para se evitar... hace para, para la conveniencia del primer ministro para que no le voten una ley que él no le gusta. Esa, esa es la diferencia, eso es básicamente la diferencia. Eh, Flopat también pregunta qué se juega Elizabeth, o sea la reina, uh -huh. al haber aceptado la suspensión. ¿Cuáles son las repercusiones políticas? La reina en sí no creo que se juegue nada porque tiene 90 y cuántos años. 93 y tres, pero igual no, años hay, no, tiene, no le repercute nada políticamente a altura, porque ella es apolítica. Exacto, pero a la monarquía a mucha gente no le cayó bien que la reina haya aprobado un capricho del primer ministro y que va en contra del parlamento. Bueno, Entonces, mucha vez... gente no estaba no. muy contenta, bueno. digamos. No, no digo que va a haber una revolución y le van a cortar la cabeza, pero no cayó bien, no fue algo que cayó bien. Este, la ¿verdad? reina, igual, lo que hizo es hacer. Sí, lo sí, que sí, es, el lo que, lo que ministro, hacer, es lo que se acostumbra a hacer, pero. Es lo que se hace, la reina si es lo que dice el primer ministro. Pero es la reina, es la reina, ella sí. podría hacer otra cosa. Pero no tiene por qué. Eh, Ponerse del lado de uno o de otro. Exacto. Esa es apolítica. Bueno, se tiene que poner del lado de su pueblo. Eso es lo que ella siempre ¿Qué? dijo: que tiene un deber para pueblo? su pueblo. Sí, también. ¿Qué es el pueblo? Porque el ella, pueblo por eso dice... ella tiene que pensar lo mejor que puede Exacto. pasarle al país. Pero está bien, ¿Sí? pero el que votó. Irse de la Unión para... Europea no ¿Sí? es lo mejor bueno, que le puede pasar al país. Y, y menos votó... sin, sin ningún acuerdo. Está bien, pero el que votó ¿sí? irse de la Unión Europea cree que es lo mejor para el país. Sí, bueno. Pero... Y el que votó en contra cree que es lo mejor para el país. Entonces sí, sí, pero por eso no, es que Pero bueno, la verdad es una sola. Bueno, ¿Eh? cada verdad. uno puede tener su opinión, pero la verdad es una. Bueno, y la es, tuya. Es, es, no, no, no, es, es en todos lados, Hay toda la gente que sabe y dice... Yo estoy en es contra de, del Brexit, pero entiendo bueno, también la posición de la reina. Ella también... Bueno, yo entiendo de la, de la posición de la reina, reina y bueno. ella es la reina. Y es se debe a, sí, pero se debe a su pueblo y tiene que defender a la gente, no pero tiene el que defender está al El pueblo es uno, ella ya representa a un pueblo. Eh, no, ya. a uno o al otro. Sí, arquitecto, yo voté porque yo soy ciudadano británico, Alicia no, porque no es ciudadano sí, británico. Y, los, y, a lo, y aunque sea increíble, los europeos mm. que viven acá y residen acá y trabajan acá y pagan impuestos acá, no pudieron votar en el referéndum. Eh, sí, injusto. Así que bueno, ya, eso, sí, ya sí. eso te da una pauta que el referéndum está muy mal hecho. Mm. Eh, Santino Facal pregunta, ya que ponen... ¿Por qué ponen tantas trabas si la gente ya decidió? Bueno, primero que, eh, lo, que lo que decía recién, el referéndum estuvo muy mal hecho porque no es una votación normal. Vos votás para, no sé, en Argentina para presidente, acá para el primer ministro y sabés que el tipo va a estar 4 o 5 años. Y si no te gusta y se hizo las cosas mal, después votás otra vez y elegís a otro. El tema es que esto es para siempre. Entonces como una votación tan trascendente que decide el futuro de todo un país por una cantidad de años que no se sabe, porque no, no es cuestión de, eh, me voy, vengo, entro, salgo de la Unión Europea, así como quiero, como, como entro y salgo de mi casa. No puede tomarse tan liviandad. Aparte, dijeron, salir, la pregunta era salir o entrar de la Unión Europea. Y, y salir, que hay muchas maneras de salir. Puedes ir dando un portazo, puedes tener un acuerdo de trabajo, puedes tener hacer como Noruega, que no, no está en la Unión Europea, pero igual tiene libre tránsito de gente, muchas maneras. ¿Y qué, cuál, cuál fue la? Cuál, ¿Qué manera se votó? ¿Eh? Además de todas las mentiras que dijeron, eh, pero nos hacemos un, un, este, un acuerdo con todo el mundo en el cinco minutos tomando un té, vamos a, le damos 350 millones por, por semana al NHS, que es el, el servicio de salud. Un, un montón de mentiras y cosas entonces. Además de que el referéndum no era vinculante, ¿no? Eso ya se sabía, se supo, siempre se supo que el referéndum no es vinculante, quiere decir que el gobierno no tiene necesariamente que, que llevarlo a cabo, y la diferencia fue no fue tanto, fue un millón de, de votantes de diferencia en un país que tiene 60, ¿no? Así que bueno. bueno no te extiendas mucho porque bueno, anda bueno. más, porque si no se van a, a Josefina construir. Monerau me pregunta: Soy esposa italiana y residimos aquí. ¿Cuánto tiempo más podremos estar luego del Brexit? Bueno, deberías estar más enterada del tema. Pero la cosa es que tenés que hacer el trámite del presetlo y después te podés quedar. Aunque haya Brexit, te podés quedar a vivir todo lo que quieras. No, no es un problema. Pero tenés que hacer este trámite del presetlo. ¿no? Anda a la página de, de gov.uk y ahí, ahí te, explica, explica, ahí te todo. explica todo, como tenés que hacer. Eh, Marto Beatriz, ¿qué pasa con los ciudadanos europeos que están trabajando con un año de antigüedad? Lo mismo, lo que acabo de decir no es problema, pueden seguir. Este... Y, y Marto Beatriz también pregunta: ¿en qué beneficia a Londres? Se le dice en absolutamente nada, no hay ningún beneficio, nada bueno. El que vendría a ser el intendente salir. de Londres está totalmente en Por contra supuesto. del Brexit, totalmente en contra. Exacto, así que sí. no, sé, no, hay, no hay absolutamente ningún beneficio, nada, cero. Esto ya lo contestaste. Eh, sí, Diego Berrey pregunta hasta cuándo se puede ir a vivir y trabajar. Bueno, ya lo dijimos hace uh -huh. un rato. A la gente de a pie, ¿cómo le afecta? Y bueno, a ciencia cierta no sabemos, pero todos los pronósticos de gente que sabe que está en el tema, dice que la economía se va a contraer, que va a haber menos trabajo, que muchas empresas se van a ir. Porque obviamente si están en una empresa que está, que está eh, instalada acá porque puede... Cualquier cosa que fabrica, ya sean bienes o servicios que haga acá, los puede vender en cualquier país de la Unión Europea sin problemas, ahora no lo va a poder hacer más. Entonces, obviamente, muchas empresas van a ir, eh, el valor de la libra va a bajar, nadie se va a poder ir a, de, vaca de vacaciones, o sea, vamos a poder ir, pero vamos a tener que pedir una visa, no una visa, ese nuevo tipo como el esta de Estados Unidos, que es la que empieza a partir del año que viene, para ir a cualquier país de Europa, vamos a tener que hacer la fila de... De pasaportes para la Unión Europea, que es siempre más larga, que tarda más, va a haber más etcétera. controles y nadie va a poder ir a trabajar a otro país, etcétera Mira. Eh, no puedes, toda la poesía, ¿no? Sí. Eso me Pregunta más o menos lo mismo de antes. Pero. Sí, porque Gilles Sarli pregunta si lograrían irse sin ac con acuerdo, ¿cómo afectaría eso a los ciudadanos europeos? En realidad no, no lo va a afectar de diferente manera. Si hay un acuerdo, también depende de qué acuerdo sea porque el problema es que eh, con el acuerdo que había arreglado Teresa May iba a haber una especie de transición hasta fines del 2020 o principios del 2021 y, y entonces iban a poder seguir viniendo europeos sin, sin necesidad de visas ni nada de eso pero, pero no se sabe, ese acuerdo lo, lo rechazaron tres veces en el Parlamento, entonces no necesariamente va a ocurrir, y si hay algún acuerdo, no sé qué tipo de acuerdo podría ser ahora. esto es importante. Patito Teas dice, ¿por qué quieren salir? Bueno, lo dije un poco recién. ¿Por qué fue que se dio el Brexit en realidad? ¿Por qué se sí, bueno, hay, muchos, hay muchos, muchos motivos, pero o sea yo te digo, la gente que, que, que votó irse es por xenófoba, porque no les gusta que haya inmigrantes, es por, porque se comieron un montón de mentiras creyéndose que el Parlamento Europeo le dicta las leyes a, al Parlamento Británico, que es mentira, eh, y ese tipo de cosas, que, que van a estar mejor, que van a tener más soberanía, no sé, nacionalismo barato, xenofobia, eh, y eso. Sí. Hay un grupo que yo supongo que son los... los perpetradores que vienen trabajando hace muchos años en, en tratar de, de, de lograr esto, que son, que son como por ejemplo, el mismo Boris Johnson y... Boris Johnson no sé si tanto, pero bueno... Él que, estaba a favor... Al principio sí, al de principio de todo estaba a favor de, de, de quedarse, de, de, sí. sí. Pero, bueno. eh, pero Jacob rees por ejemplo, que es un, un miembro del parlamento, y un montón de gente, así que tiene mucha plata y que pueden este, hacer negocios, ya se sabe eso, donde hay crisis hay un negocio, y donde hay una oportunidad, la puedes hacer. Por ejemplo, cualquier persona ahora puede eh, jugar en contra, apostar en contra de la libra, porque la libra ya de hecho ya bajó eh, un 35% desde, desde que se hizo el referendo. Entonces cualquier persona puede apostar en contra de la libra y ganas plata básicamente, y si después de un Brexit la libra supuestamente va a bajar más todavía, al menos un 20% más, bueno, si pones un poco de plata, te llenas de plata. Y entre otras cosas, ¿no? puedes eh, ir a las, las acciones de las empresas británicas, obviamente se van a desplomar, eh, o de empresas que tengan muchos intereses en el Reino Unido, eh, obviamente también puedes apostar en contra de esas empresas, y, y como las acciones van a caer, porque se van a ver perjudicadas eh, también, y bueno, entonces hay muchos intereses económicos de ese lado. También, no sé si vieron que Trump está muy entusiasmado con que el Reino Unido se vaya de la Unión Europea, porque obviamente divide y vencerás. Si, si la Unión Europea sin el Reino Unido es menos, este, no, no poderosa, pero como se dice, menos, menos importante, menos, sí, poderosa, qué no sé yo. Y aparte porque si el Reino Unido se va de Europa, es como que la oportunidad de Estados Unidos de hacer negocios con eh, ah, aparte, el Reino Unido, claro. pero el problema es que los términos y condiciones que va a poner claro. Trump no van a ser muy beneficiosos tampoco claro, para Trump, el Reino A Trump le gustaría hacer un acuerdo de comercial. de comercial con el Reino Unido, que ahora lo tiene con la Unión Europea, y por eso el, el, el Reino Unido tiene un acuerdo con Estados Unidos, pero a través de la Unión Europea, que es muy conveniente para Están. Europa. sí Pero, ¿sí? pero claro... Sí, sí, después lo vamos a, a subir a YouTube este video, no, te, no se preocupen. Eh, Trump lo que quiere hacer es obviamente hacer un acuerdo eh, directo con el Reino Unido que en capacidad de, de negociación lo tiene ahora Estados Unidos, mucho más, porque Estados Unidos son 300 millones de consumidores y el Reino Unido son 60. Entonces, ¿quién va a tener la, las cartas ahí? ¿Eh? Y bueno, lo que se dice siempre es que... El rey, eh, Estados Unidos tiene una gana de hacer que privaticen el sistema de salud de acá y que empresas estadounidenses lo tomen porque ya saben que en Estados Unidos la salud es completamente privada y acá, y acá es completamente gratis y, y, si, y si en Estados Unidos no tenés un seguro de salud que tenés que pagar como una prepaga en Argentina pero por lo menos en Argentina tenés hospitales donde ir a, a atenderte si, si no tenés una prepaga pero en, pues en Estados Unidos no en Estados Unidos son muy pocas las posibilidades que tenés de de, de atenderte médicamente si tienes una enfermedad, necesitas un tratamiento, operaciones, etcétera Es muy difícil y si no tenés el seguro que tenés que pagar, como que no tenés este acceso. Entonces eso es lo que quiere Trump, porque imagínate, son 60, personas, 60 millones de personas que estarían pagando un seguro y estarían pagándole a, a empresas de Estados Unidos que se hagan cargo del NHS. Eh, Putin también, obviamente, le conviene que, que la Unión Europea sea menos fuerte y dividiéndola en la mejor manera, ¿no? Y bueno, y hay, qué sé yo, se pueden leer teorías conspirativas de, de cualquier cosa, pero se, se, entre Trump y Putin seguro que hay interés de que de que el Reino Unido se vaya de la Unión Europea. Bueno, acá una pregunta de, porque vos ya hiciste todas las, ¿no? Sí, acá ya las que me hicieron Acá, quedan ahí, Esta me, me pregunta Nina Molina. No entiendo por qué renunció el hermano del, del pm del porque el primer hermano, ministro. Porque el hermano del primer ministro está a favor de quedarse. Simplemente. Entonces para él era era. Porque era el ministro. Sí, él había sido el ministro de. ¿Había empezado con Teresa May? No, no, no, no. Antes ahora. de David Cameron. No, no, no, no. Ahora con con él era ministro de. Bueno, no me acuerdo. Pero de algo un poco menor, no era un primer. ministro. Un ministro. Importante. No era un ministro muy importante, pero pero tenía un cargo. Entonces, este, bueno, este está a favor de quedarse. Entonces, le pareció que no podía estar en un gobierno donde, donde están totalmente en contra de lo que él piensa y lo mismo que pasó con los otros 21 eh, miembros del del Partido Conservador que se fueron. No se fueron, los echaron, o sea, decidieron votar en contra del gobierno por la por la por la ley de ir a ir a pedir a la Unión Europea una extensión. Y eso fue votar en contra del gobierno. Entonces Boris Johnson los echó del partido. Mirá, o sea, así nomás. Bueno, Porque a... esa, gente, esa gente, por ejemplo, eh, tampoco deben ser unos este, unos santos, pero, pero votaron con su convicción y con lo que a ellos les parecía que era mejor para, para el país. ¿no? no simplemente hacer lo que le decía el primer ministro y, y seguir en su puesto en el, en el gobierno y... y tener su sueldo todos los meses. Y así los, los echaron del, del Partido ¿cómo se llama? Conservador. conservador. ¿Mm? Por el Partido Conservador le echó eso y también, bueno, tiene una idea de moverse mucho más a la derecha y por lo tanto toda la gente que es más moderada y más centrista, hacerlos a un lado. Bueno. Acá Audio Mel pregunta, ¿por qué? Ellos ya lo explicaste, pero en realidad estaría bueno explicar la palabra. A mí me sale la teacher. Eh, ¿Por qué había carteles en las marchas que hablaban de Coup, C-O-U-P, sí. esa palabra golpe. Coup d'état viene del francés que es golpe de estado, cuando uno quiere decir golpe de estado en inglés usa esa palabra en francés, Coup d'état Claro, y bueno, el golpe sería que eh, Boris Johnson suspendió el parlamento okay. para que no le voten una ley en contra de él, o sea, por una cuestión propia, no y sería como un golpe a la democracia y y inconstitucional y y, y no es porque el, el primer ministro lo puede hacer pero no lo debe hacer acá lo que yo leí una vez y que tiene razón es que como el sistema político del reino unido si viene a la constitución pero no está escrita la constitución no hay un libro con, con la constitución artículo 1 artículo 2 que dice toda no, no la constitución. es una costumbre que viene desde de muchos años y son todas una serie de se costumbres. Decretos. No, no, eh, no, leyes, no decretos, no, leyes eh, normas, bueno, sí. lo que sea, pero es algo que, que no está escrito. Y además, lo que decía, lo que yo leí, que, que me pareció muy acertado, está pensado para que no haya gente con mala intención. ¿no? Está, o sea, hay una serie de normas y todo, y todas cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer, pero no está pensado que haya gente con mala intención, porque la realidad es que hasta ahora no es que haya habido alguien que, que haya venido con una mala intención y haya usado el, eh, la constitución o las leyes o esas normas para algo, para un beneficio propio o para algo que quiere él solo. Entonces, por eso es que ahora hay, hay tanto, tanto eh, ¿Vale? tanto caos por, por esto que está pasando, por eso, porque es algo que nunca pasó en este país, algo así. Bueno mira acá Martín pregunta si es posible que Escocia se separe del, del Reino Unido. Y sí, yo creo que sí, porque si, si, si definitivamente hay Brexit, toda Escocia, no toda Escocia, pero la mayoría en Escocia votó por quedarse. Entonces si de repente, y en el referéndum que hicieron por la independencia en el 2015, bueno, en el 2014, bueno, antes del referéndum por el Brexit, votaron por quedarse en el Reino Unido, y el gran parte del de convencimiento para quedarse en el Reino Unido era para quedarse en la Unión Europea. Porque si, si se iban del Reino Unido, quedaban afuera de la Unión Europea y tenían que aplicar para ser admitidos en la Unión Europea como cualquier otro país. Y eso iba a llevar años. Y no va a ser tan fácil, sí. Sí, iba a llevar años. Bueno. Creo que eventualmente lo iban a aceptar, pero iba a llevar años. Uh -huh. Entonces ahora, de repente, ellos no quieren irse de la Unión Europea, pero el Reino Unido se va todos junto eh, es como que lo, los cagaron, básicamente ¿no? entonces eh, si hay un Brexit a mí me parece que se merecen no sé cómo será las cosas pero, qué sé yo, pero en mi opinión mm. tienen derecho a pedir otro referéndum por la independencia porque sí, es eso, los cagaron, ellos se querían quedar en la Unión Europea y se lo llevan arrastrando bueno Georgina Soy dice ¿qué quiere Boris Johnson? perdón creo que quiso decir que tiene qué tiene Boris Johnson que es distinto a lo de no, no, Teresa es, May ¿Qué quiere? ¿Qué, quiere? qué quiere Boris Johnson ¿Qué quiere? bueno que es distinto básicamente a lo Boris Teresa... Johnson quiere irse sin ningún acuerdo portazo nos vamos a otra cosa eh, Teresa May había logrado eh, un acuerdo con la Unión Europea que decía que iban a seguir que que estaba bueno que no iba a haber una frontera en Irlanda por lo menos hasta que se pudiera encontrar algún tipo de solución con eso eh, que iba a seguir habiendo ciertos acuerdos comerciales, eh, un, un montón de cosas, son como 600 páginas ese acuerdo. Y, pero si, igualmente se iba a terminar la libre circulación de personas. Eh, bueno, pero ese acuerdo no, nunca se, se aprobó en el Parlamento, lo pusieron tres veces a votación y tres veces lo rechazaron, y por bastante diferencia, entonces no, no, eso no, no funcionó. Y, y es el único acuerdo que la Unión Europea va a aceptar, la Unión Europea no va a negociar ahora, ni creo que en el futuro, ni creo que aunque haya otro gobierno totalmente distinto, un acuerdo diferente a ese, porque ese es el acuerdo y la Unión Europea tiene que defender los intereses de los países que son de la Unión Europea, como por ejemplo la República de Irlanda, o sea, si el Reino Unido se quiere ir, es el Reino Unido el que se quiere ir, ¿Por qué la Unión Europea le va a dar beneficio al, al que se quiere ir? No, se le va a dar beneficio al que se quiere quedar. bueno porque, parece actualmente lógico eso. Porque ¿no? lo, lo, los que votaron, eh, esos eh, tan eh, conservadores... Que, que votaron para irse se creían que la Unión Europea iba a venir arrastrándose claro. a los pies eso, eso del de, Reino es lo Unido que para por favor bueno si se van pero hagamos negocios claro por eso favor, es lo que eso es lo, lo que, lo que pidan. eso es lo que la campaña de, de, del Leave de, de, antes del referéndum decía sí. eso si a ellos no necesitan más a nosotros que nosotros a ellos ellos tienen lo de perder nosotros tenemos todas las cartas en las manos ellos no tienen nada y no la no no. Económicamente, el que el, no, lo que viene es quedarse, porque ese es un desastre económicamente. Bueno, acá dice, ah, esto es una pregunta porque todos tienen este miedo. María la Claru, si el 31 de octubre sale, sí. a partir del 11 de noviembre, ¿no vamos a poder ingresar libremente como europeos? Eh, no, no, no van a poder, van a no, ser... Como, o sea, ¿ingresar, Sí, van sí, a poder ingresar, pero obvio. como un turista cualquiera, como claro. si tuviera su pasaporte argentino. Sí. A ver, eh, si no hay acuerdo. ¿eh? ¿Te parece que va a perjudicar la economía diaria de ustedes a corto o mediano plazo? Eh, sí, sí absolutamente. Sí, la, la libra sí. va a bajar de su cotización bastante con respecto al dólar. O sea, nos va a costar, a nosotros particularmente, nos va a costar más caro viajar a, al exterior, por ejemplo. Eh, los costos de todas las cosas. El otro día, hay que hay varios que, que ya nombraron a Chandler pero el otro día filmamos un video en el supermercado con Chandler, y como él le interesa, a sí, como él le interesa ese tipo de cosas, él se fijaba de dónde venía toda la, la comida y todas esas cosas. El 90% vienen de otros países. Sí. Muchos vienen de la Unión Europea, muchas cosas vienen de Nueva Zelanda, de, de Sudáfrica, de Brasil, de Centroamérica, algunas cosas incluso de Argentina. Entonces todo eso va a costar más caro, porque sí. aparte no hay... No, el día después de que nos vayamos no hay ningún acuerdo comercial, por lo tanto va a haber unas tarifas que va a haber que pagar, que son más altas que lo que hay ahora, porque no hay acuerdo. Entonces la comida va a ser más cara, viajar afuera va a ser más caro. Todo va a tener impuestos. Con las empresas que se van a ir va a haber más desocupación. Sí, sí. Ah, esto perdón, esto lo había preguntado Max Zampa. Y... Ro Juárez, ¿se habla en el día a día en Londres del problema gigante? Sí, se habla del hard border. En realidad, sí, se es habla. Con Irlanda, sí, sí, se habla. Y bueno, sí. eh, ya lo, estuvimos ya lo hablando de eso, sí. Sí, sí, se van, y se, 76, si se van de la una, Unión Europea, ¿sería para los argentinos mejor viajar a Londres? Para viajar como turista es exactamente Igual. lo mismo que es ahora, no cambia absolutamente nada. Para los que quieran venir a trabajar, bueno, ya dependerá de la de la potencial nueva ley de inmigración que en algún momento se establezca. Pero bueno, eso no podemos saber nada, no se sabe nada ahora. Uh -huh. Bueno, eh, por este lado las preguntas ya están, por ahí te conviene contestar las preguntas del, sí. de la pantalla. Vos que estás allí, considerás que se sale o no se sale, ¿cuál es la expectativa? Y la expectativa depende de lo que cada uno quiera o piensa o, o le parece. O sea, yo ojalá que no se salga, pero no lo puedo asegurar. Puede pasar cualquier cosa. Eh, no lo sabemos. Hola, Ceci. mira, nos están mirando de Miami. ¡Ay, Ceci! ¡Hola! Así que no sé, qué sé yo. No, sí. no, no se sabe. Por lo menos ahora, lo más, probable, lo más probable, que no quiere decir que realmente ocurre lo más probable es que haya una extensión al menos hasta el 31 de enero del año que viene. Eh, Nigel Farage sigue jodiendo. Hace unos días que no aparece, pero pero sí, es un tipo muy jodido. Es un tipo muy jodido y todo eso. ¿Se puede dar marcha atrás al que Sí. sí Se puede revocar el artículo 50 con una, con una ley del parlamento y listo. ¿no? Ya está, no existió. Vuelve, se vuelve a cero. Así que, bueno, a ver, no sé si que habrá alguna pregunta antes, a ver. Eh... Bueno, Carlos Juárez dice, cuenten que con el Brexit puede volver el problema en Irlanda del Norte. Sí, eso lo hablamos al principio de, del video, más o menos, así que después si lo quieren ver en, en la repetición está explicado está ahí. A ver... aparte del tema político que otro tema trae el Brexit, bueno, ya lo, ya lo explicamos también, a ver, creo que hablamos bastante, eh, frontera con Irlanda del Norte, supuesto beneficio de irse, no hay ningún beneficio, eh, a ver, Nigel Farage es otro bochorno, absolutamente, eh, Dice, con esto ahora nadie podrá vivir ahí salvo que consigas trabajo antes del 31 de octubre. Eh, bueno, para los europeos, ¿no? No es que nadie puede vivir acá tampoco. Pero pero sí, los lo que son europeos tienen que venir, ¿no? no necesariamente conseguir trabajo, tienen que venir y estar en el Reino Unido antes de que se salga de la Unión Europea. Si se sale. Eh, por ahora, según la ley, hoy por hoy sería el 31 de, de, de junio de agosto. Oh, por January, el 31 de enero del año que viene. Pero, bueno, no sé, no lo puedo decir 100% hoy. Eh, a ver... Bueno, creo que... Mayormente... Ay. Al votar el Brexit, se pegaron un tiro en las piernas, ¿sí? En las bolas, diría, directamente. Pero, sí, claro. Sí. Sí, claro más o menos. Pero bueno, hay gente qué sé yo a mí me parece que a veces es tan parecido a lo de Argentina y y que ¿viste? Un, viene un populista y te miente te miente y te convence de cualquier cosa y te dice lo que quieres escuchar sí claro, no, no sé si lo que o sea, te dice algo y y, y pues si ya vos te dice ay eh, nuestra soberanía nuestra identidad nuestra patria nuestro país sí. te mezclan todo eso en un discurso pero que en, en la práctica eso no se ...no se pone o no se hace... ...vos te quedás con la musiquita... Sí. ...con las mentiras que te cuentan... ...que es lo que vos querés claro. escuchar... ...que es mentira porque en la práctica no se pone... A ver, ...práctica... ...arquitecto dice... hablemos de lo importante... ...los clubes de Inglaterra seguirán jugando a la Champions... ...sí, van a seguir jugando a la Champions... ...porque la Champions es una cuestión geográfica, no política... ...pero... ...yo creo que si... ...si no se lo permitieran... ...cambiaría mucho todo... ¿eh? Porque ya sabemos lo importante que es el fútbol. Supongamos que, que la UEFA dijera, bueno, no pueden jugar más la Champions los, los clubes eh, británicos, ahí habría otra clase de presiones para, para quedarse. Eh, leo por acá que Ali Milani. ¿Quién es Ali Milani? ¿Quién es Ali Milani? <ríe> Ali Milani puede derrotar a Boris Johnson. ¿Ali la... Milani? Deja que lo google. No, sé, no sé quién es Ali Milani. ¿Ali Milani? Debe, sí, debe haber puesto otro nombre con el predictivo. Milani. Ah, no, no, existe, existe. mira ¿Quién es? Ali Milani, the young Muslim politician challenging Boris Johnson. Bueno, ¿te enteraste antes que nosotros...? 31 de 2018, ¿pero eso? esto es ese? del año pasado. No sé. Bueno, no, no sé. Eh, no, no creo porque no, no, no, parece, no, as... no es líder de ningún partido político. No sé quién es. Labour's parliamentary candidate. Pero esto es viejo. Es un. Bueno, es un. En la forma de de la personality politics. Pero yo no lo he visto últimamente, no, no sé. No, es. Bueno, puede ser un miembro del parlamento sí. que. Que. Que, ah, a, que, haya, yo... present, que se haya presentado en la misma constituency de Boris Johnson, no sé. Sí, pero eso fue hace un año. Bueno. Sí. ¿Qué hace falta para volver atrás todo? Yo dudo que pase, en todo caso, que se acepta... Ah, porque es, eh, es, es MP de Oxbridge, como Boris ah, Johnson. Sí. Bueno, no puede ser MP del mismo lugar. No, bueno, acá dice, no, quería ah, era eh, que ganarle, se claro, okay. presentarle por ley. Bueno, pues eso fue antes. No sí, mismo. sí, hace un año. ¿no? Que dice, ¿qué hace falta por lo volver atrás todo? En todo caso, que se acepte algo que May logró negociar. Y no, eso ya se, se, se rechazó tres veces en el Parlamento. Eh, Después. Los conservadores votaron Brexit porque se quedaron atrás, se quedaron con la idea del imperio. ¿No se dan cuenta que no quisieron...? Sí, algo de eso hay, algo algo de eso hay. Pero también hay intereses económicos y qué sé yo. Ya, ya hablamos de lo de Putin y lo de Trump. Este... Pero sí, qué sé yo. la gente que tiene... Todo... Obviamente los, los, los conservadores son eh, gente de clase alta y, y, y con mucha guita y con muchos intereses que no son los mismos intereses del país. Así que bueno, eh, Matías dice, yo creo que a esta altura todo se va a dar marcha de atrás con todo. Es un momento, no me dieron bien el impacto. Sí, no, no, no es que no hayan medido bien el impacto, es que, que mintieron al rajatabla Así como decía antes, eh, es muy difícil convencer a, a un líder de que va a ser todo peor. O sea, ellos se creen que, no sé, que va a volver el paraíso, esto, y que no, va a haber florcitas de colores por todos lados. Entonces, este... Cuando el, el Reino Unido produce nada más 52% de lo que consume, lo claro, demás se importa todo. Claro. Entonces no sé ¿qué, qué quieren, o sea, quieren que haya, encima quieren, los xenófobos quieren que haya menos inmigración, pero no habrá menos inmigración. Mucha gente votó eh, Brexit porque, el, porque no le gusta que haya morochos o de piel oscura, como dicen, en su barrio. Y... ¿Qué país de la Unión Europea tiene una población de teso de, de, de oscura? Como para qué decir que los que vienen de la Unión Europea son esos. Ninguno. O sea, ellos son, son racistas con los pakistaníes, con los indios, con los no de Sri de de Lanka, de, de Bangladesh. Y esa gente no viene a Europa. O sea, que esa gente sigue en las mismas condiciones que antes. Pueden seguir viniendo o no viniendo de la misma manera que venían antes. Aparte de que muchos de esos eh, son británicos, porque ya hay muchas generaciones de esa gente que vive acá. ¿Cómo fue Boris como alcalde de Londres? Bueno, básicamente no hizo mucho. Siguió haciendo lo mismo que, que venía haciendo el de antes. Tu, eh, tuvo un par de equivocaciones grosas con un puente que quiso, que quiso hacer. Garden Bridge, que quería hacer un puente con, así, con un jardín y qué sé yo. Y que se gastó un montón de guita en, en, este, en los planes, y la planificación y todo. Y después quedó en la nada porque era un negociado medio turbio. Porque... Lo iban a hacer medio privado, qué sé yo. Eh, Muchos le creyeron a, con el tema del NHS, sí, por supuesto. Muchos se creyeron lo que estaba escrito en ese colectivo que andaba por todo el país dando vueltas. Eh, ¿No es parecido a lo que promulga Trump con fabricar lo que se en China? No, no, na, nadie habla de, de que vamos a fabricar nosotros las cosas que para, para proteger la industria, no, no, nadie habla de eso. No, nadie habla de eso. No, no es por ese tema. O sea, Trump lo que quiere es quedarse con, con muchas de las con el NHS y con y quiere hacer un acuerdo más beneficioso para Estados Unidos que lo que es ahora. Que dice con eh, Ceci de Miami dice, con Javi lo vimos a Boris en un acto en la calle cuando fuimos a Londres y nos quedamos en casa de ustedes, obvio que llegó tarde el acto. <risa> bueno, yo tengo una foto con Boris también, porque un día, eh, cuando fue en el 2015... No era para cuando no, estaba... no, no era para el referéndum, no, era la... para las elecciones la, la previas al sí. referendo Creo que fue el 2015 o algo mm. así. Yo salía del trabajo y el tipo estaba repartiendo volantes de los conservadores en London Bridge. Ahí parado y repartiendo volantes a todos y, y sacándose fotos con la gente que quisiera. Y bueno, ya que estaba ahí me saqué una foto con él. Eh, la puse en, en Twitter hace poco. Y, y bueno, que yo me saqué la foto igual tuve la, la deferencia de, de gastarlo un poquito, porque el tipo me dice, bueno, y votá a los conservadores, ¿eh? me dice, y yo digo, sí, por supuesto, ¿cómo no voy a votar? Así que bueno, por lo menos lo, lo le, gasté, le mentí un poquito a él, ¿viste? Mm. Pero bueno, eh, bueno, este, ¿cuánto tiempo llevamos? De? Casi una hora, así que esto dura una hora máximo, así que se va a cortar ahora, igual oh. vamos a, así que lo vamos a ir terminando. ¿Por qué hablan de populismo? ¿Quién es populista? Y todo lo del Brexit es populismo, porque es prometerle cosas a la gente que va a ser todo mejor y que va a ser todo brillante y, y haciendo no hay, hincapié y no hay ningún, y, y basándose en nada. Claro, ¿sí? haciendo hincapié en nacionalismos, extremos y en odiar al que es diferente de otro país. Claro. Y prometiendo o mintiendo. Y echándole la culpa de todo lo que pasa a otro, eso en este es populismo. caso, a la Unión Europea. Eh, si Europa no va a volver a negociar, por lo que se lee, ¿qué opciones hay para evitar el Brexit duro? Y no hacer ningún Brexit, por ejemplo. O, oh, llegado el caso, aprobar el, el acuerdo que hay. Podría ocurrir, qué sé yo. Uh -huh, uh -huh. Podría ocurrir. No bueno, eh, lo único que a mí me gustaría aportar, no sé vos, ¿por qué no contás? U... Sí, es, es exactamente así, no lo voy a decir ahora, pero es lo que vos decís. ¿Por qué no contás cómo es en el trabajo, el ambiente, si hay alguno a favor? Eso es lo que le gustaría también. Bueno, eso o sea, no, no, no, sí no se Que se habla, habla del mucho. Brexit, cómo es en la calle, en el trabajo, si no, no ¿cómo es? es Porque no es la grieta. Claro. Bueno, sí, se, sí, Es sí. la grieta, pero hay no... Es grieta muy fuerte ahora. Sí, pero no de la manera como sí. se entiende en Argentina. Pues no, no bueno, así. sí, pero la familia... Por, sí, pero por, no. ¿Por qué se fue el hermano sí, de Johnson bueno, del gobierno? Porque pero hay un no problema es, familiar. Ahí. Está bien, ya sé, pero no se ve con ojos... ¿Cómo se ve en Argentina? Bueno, explica, explica cómo es en el trabajo. Eh, bueno, no se habla mucho, no es que cada uno venga diciendo, ¡eh, viva el Brexit! o, o, <risa> o el día siguiente el Europeo, ¿cómo los cagamos? No, eso no pasa, o acá sea. eh, Pero bueno, este... A mí, por ejemplo, yo... Sí. Bueno, contáye bueno, vos, yo, vos porque, porque vos tenés más... En mi trabajo yo, no se habla mucho. En mi, mi jefe está a favor del Brexit y todas las demás no. Y entonces la que es Head de Recursos Humanos, no sé, parecía que sí ahora parecía que no. Pero mi jefe sí está a favor, pero eh, hablamos. Yo le digo, no pero, no, pero a ver, yo trato de entender por qué él está a favor y, y él me da toda una visión muy idealizada. Porque vamos a estar más independientes. Él me lo dice con mucho, digamos, me dice, o se habla con respeto, obviamente pero él tiene una imagen muy idealizada y se va a saber que después del Brexit vamos a poder ser más libres para hacer negocios con el mundo el mundo eh, va a querer no, vendernos si pero, sí no no pero sí tiene esa visión más jipona de lo que es eh, no de lo que sería irse sin un acuerdo sí no jipona muy eh, se y de Ahí, naif, naif, naif, naif. sí y yo le digo pero no porque le digo yo le doy otra visión de la limitada visión que puedo llegar a tener y, y todos los demás, pero bueno se habla así en el trabajo, tampoco es que eh, nos andamos eh, haciendo cantitos eh, no no no es así y en la calle, eh, por ahí hay que estar acá y ver cómo discuten los británicos ¿eh? porque no cuando se discute acá no se discute, como en Argentina somos muy pasionales, y enseguida levantamos la, la voz y, y nos acaloramos, y nos ofendemos, y lloramos, y bueno, gritamos. Bueno, eso ocurre, acá, si quieren ver eso, sí. eso está en los comentarios de los diarios. Claro, en los diarios sí, en los eso, ahí Igual se en ve todo, Argentina ¿no? también, ¿no? Claro. Igual que en Argentina, pero, pero... cuando la gente acá discute... En general... Cara a cara. Cara a cara no se hace. No, eso. se discute de una forma... En los forma, diarios sí, en los diarios se matan, se Que, que putean, si, vos no te, si vos no entendés el idioma... No se putean, querés. ¿eh? No, no se putean, pero... Sí. pero se usa mucho se usa el muy sarcasmo, cuanto, muy sarcástico muy, mucho y muy, sarcasmo. Y muy tratando a los demás de estúpidos y... Claro, de, de forma elegante. Pero, sí. por ejemplo, si vos no conoces el idioma y estás viendo a dos personas que están discutiendo, eh, crees que están teniendo una, una conversación común. Y en realidad eh, se están diciendo cosas por ahí fuertes, con mucho sarcasmo, y ya te digo, sin malas palabras, porque en cuanto uno lanza una mala palabra, por ahí sí. el otro te dice, bueno, ya está, no se discute igual, más, porque... Igual Ceci lo que decía en el Parlamento son yo claro, pero es... Es así, viste que hay mucho sarcasmo, mucho, mucha ironía y las sí. cosas que se dicen, no, no se dicen directo, usted es un idiota, un estúpido no, Pero, pero no. dice, ah, pero si el primer ministro hubiera dicho tal cosa O, o como algo, dijo sí. Boris Johnson, bueno, acá eh, si hay un pollo con la mano, una, sí. una gallina, no sé qué, está enfrente mío dijo claro. no Refiriéndose a la, opo a la oposición, al líder de la oposición pero digamos que no, no se grita, se habla fuerte por ahí. Si, si alguna vez pueden ver un debate del Parlamento, se van a dar cuenta eh, cómo es. Sí. Eh, que aparte una vez por semana, el primer ministro va al Parlamento a exponer, uh -huh. eh, bueno, nada, a exponer, a debatir, es, es lo, lo común. Así que bueno. Sí. Eh... Bueno, listo, porque ya va, ya faltan cuatro minutos para la hora. Así cuatro que minutos, bueno. Lo vamos terminando gracias. Porque, así gracias, gracias por, por conectarse. Por estar, vas a guardar el vivo, no te olvides de guardar sí, el vivo, ¿vale? Y cuando apretamos end, después dice save ah, okay. y ahí te lo guardás. Y después lo puedes subir, después lo subís a YouTube. Claro. Lo vas a subir a YouTube. Sí, igual está, ¿cuánto tiempo queda acá? Un día queda acá. Queda un día. Queda acá en Instagram un día. Acá un día queda Puedes y después... Puedes poner links aquí. y después lo subís a YouTube. Y después lo voy a subir a YouTube para que, para que lo puedan sí. seguir viendo. Sí, Ay, sí, gracias acá. por estar. Bueno, chau. Hasta luego. Chao. Bye. Bueno, ahora end live video. Sí.